Entienda eso varón, que los guardias no están haciendo su trabajo, están dejando pasar a todos los que están identificados con el PLD y nosotros reclamamos que los padres nos vamos a entrar nosotros también, vamos a entrar también. Bueno, ahí estuvieron, pudieron ver ustedes, esa es una en la comunidad de la terrena, mucha gente protestando y quejándose eh, de acciones que entienden no correcta, pero nosotros desde aquí seguimos eh, con el compromiso y el deber de seguir invitando a la población que siga. Eh, asistiendo, que se disponga a asistir a la mesa donde le corresponde votar y hacerlo con prudencia con tranquilidad y una vez usted ejerce ese derecho pues regrese vuelva de regreso a su casita a ver esta programación